Por la defensa de los servicios públicos, la sanidad, la educación y los servicios sociales no se venden, se defienden ahora más que nunca.